Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Feliz viernes para todos. Hoy, en la presencia de Dios, iniciando nuestro día, dándole gracias a Dios por todas las bendiciones. Somos muy bendecidos. ¿Cuánto nos ama Dios? ¿Cuántas bendiciones espirituales y materiales? No merecemos tanto, pero como el Señor da, va da a dar poquito. Gracias, Señor, por todo. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, vamos a meditar hoy el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículos del 1 al 6. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, no se turbe su corazón, crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi padre hay muchas moradas, si no se lo habría dicho, porque me voy a prepararles un lugar. Cuando vaya y les prepare el lugar, volveré y lo llevaré conmigo para que donde estoy yo estén también ustedes. Y a donde yo voy, ustedes ya hacen el camino. Tomás le dice, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a ir el camino? Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. No se turbe su corazón, no se asusten. Crean en mí. Crean. ¿Cuántos miedos vocacionales, mis queridos hermanos? ¿Cuántos temores en responderle al Señor? No se asusten. A veces hablando con los chicos y a veces uno mismo. ¿Será que si es por aquí? ¿Será así? ¿Será que es esto lo que el Señor quiere que yo haga? Emprende este proyecto, no lo emprende. No se asuste, crean en mí y ya. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice Jesús. Nos lo ha estado diciendo desde ayer, en la fiesta de estos dos santos apóstoles. También nos decía lo mismo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Providencialmente, la palabra de esta semana nos lo ha dicho dos veces. No se turbe tu corazón, no tengan miedo, no se asusten. Estoy con usted. Desde el domingo pasado, con el Salmo 23 nos lo está diciendo. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Una palabra de consuelo en esta semana vocacional para que sigamos respondiendo con valentía. A la marcha, mis queridos amigos, mis queridos hermanos. El Señor cuenta contigo, cuenta conmigo. Espera nuestra respuesta, espera la generosidad. Seamos generosos, el Señor es generoso, el Señor lo da todo, no se queda con nada. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. O María, sin pecado concebida, rogamos nosotros que recurrimos a vos. Feliz día.